Ni como nicho, y es pascua, y jima, que es juda, y jima, que es jesús, y que y ni y ni gudujáque, ni gudujáque, ni ni ro ni gudujáque, ni ni ni si, ni ni ni ni ni ni Tú kwa mare? yo ni te quedas, no te quedas, no te quedas, no te quedas, no no ni no no ni no sané capt mí ma Jesús ana, no ne, Jesús ganas ne, ma, ni cada número, ni si ganas ca un hito, trian, pero si ni cucho maruana eso, eso, hasta trian ya, sino cuan nga, no Jesús, ne Jesús más que salen, ne y no quieras Pascua ni usted ne kui kujuma arwani inzi jwi maany ta din inin kana ngene khuwi kia ma saninita sikujumani ko roma a khesus ni injen ngona ne khuida ta din inin da kana roa tana ni ninita sikana we ma a khesus sikana ta ngona khuida wa za kia ne khuwi tuli ni ma a da wa arwani mani